La vida solo son 60 segundos que pasan para no volver. Recuerdo del ayer, porque el corazón en suela suele llorar. Debido a un recuerdo que llega sin avisar, Que el cuerpo anhela volver a la primavera de la niñez.